¿Qué tal cuarentenials y cincuentenials? Soy Sebastián, tengo 51 años y conseguí entrar en forma y bajar de peso por primera vez después de los 50 Y hoy les quiero mostrar cómo es mi escritorio motivacional de trabajar de pie ¡Vamos a la intro y les cuento todo! Nos cuidamos en la alimentación, hacemos ejercicios, llevamos una vida sana, pero estamos sentados al menos 10 horas por día entre trabajar, conducir, comer y mirar la tele. Algo me parece que no cuadra. En 2015 se empezó a hablar del tema y se presentaron muchos estudios demostrando lo perjudicial de estar sentado 8 horas trabajando Pero el problema es que no solo estamos sentados trabajando Luego llegamos a casa después de estar media hora como mínimo conduciendo sentado O en el metro, o en el tren, o en el autobús Seramos sentados y luego miramos nuestra serie favorita también sentado. Entonces las horas que pasamos sentados son mucho más que 8 horas al día y se empezó a demostrar lo mal que hace porque en realidad nuestro cuerpo fue diseñado para estar de pie en actividad o en cuclillas si queremos reposar pero bueno hoy no me voy a enfocar de lo malo que es estar sentado todo el tiempo de lo bueno que es estar parado pueden encontrar miles de vídeos donde muestran los beneficios de trabajar de pie hoy les quiero tan solo contar mi experiencia cómo fue la transición y mostrarles mi espacio de trabajo donde edito mis vídeos Hago mis búsquedas y hasta miro mis series favoritas. Sí, y andando. En 2016, cuando empecé a informarme del asunto y lo quise probar, no tuve que cambiar de mesa. Me compré un adaptador bastante barato que me sirvió para empezar la experiencia y con el pasar de los meses me fui dando cuenta que el dolor de espalda crónico y de cuello que tenía fue desapareciendo poco a poco. Si en tu trabajo u oficina no te ofrecen la posibilidad de una mesa elevable motorizada, yo te aconsejo que con tus propios medios te compres este accesorio que lo puedes poner encima de cualquier mesa estándar y que te lo lleves al trabajo sin temor al que el jefe pueda decirte algo en su contra. Te dejo el link en la descripción por si lo quieres comprar. En 2019 me mudé a esta casa y ya fui pensando en mi espacio de trabajo. Que aunque es muy muy pequeño es perfectamente funcional y tiene algunos detallitos que me hacen más amena la jornada. Como por ejemplo un pequeño juguetito de mi hijo que cada vez que lo veo me roba una sonrisa. Tengo también algunos personajes de los Simpsons que es mi serie favorita. Y una cajita de auriculares que fue el primer regalo de mi mujer cuando éramos novios todos estos detallitos que pueden parecer bobos me ayudan a trabajar más feliz así que te invito a que lo pruebes también también tengo en mi espacio de trabajo una cinta de andar que la uso al hacer trabajos que no precisan mucha precisión o al mirar una serie que la pongo a su máximo al estar de pie con el monitor a la altura de los ojos es mucho más fácil mantener una buena postura y también activa la circulación entre otros beneficios también dicen que ayudan a mantener la concentración pero esto yo no lo he comprobado sigo igual que antes en ese tema Hace un par de semanas tenía que editar un vídeo y no estaba muy motivado era largo y tenía pereza y decidí sentarme por primera vez en dos años en el ordenador después de cuatro horas cuando me fui a levantar ni les cuento el desfile de dolores por todos lados que tenía después de esas nunca más siempre en pie a pesar de haberme comprado una mesa con altura regulable nunca la muevo de su altura máxima pero bueno como todo en la vida les aconsejo que si quieren probar hagan una transición poco a poco Alternando dos horas sentados y dos horas de pie Aunque si estás en forma y corres o andas entre 5 y 10 kilómetros por día Podrás pasar del sentado a trabajar el tiempo entero de pie sin problemas Y más si cada dos horas haces dos minutos de ejercicios Llevando las rodillas para arriba o extendiendo tus hombros para atrás de esta forma Y contrayendo y relajando la espalda bueno, te dejo los links de la cinta de andar que va a un máximo de 6 km por hora Y de la mesa motorizada por si te interesa probar Inclusive en Amazon solo venden los pies Así puedes adaptar a las mesas que ya tienes Te mando un saludo y dale al me gusta o al no me gusta Depende de tu opinión Y si quieres estar al tanto de cómo entrar en forma sin muchos esfuerzos ¡Suscríbete! ¡Saludos cincuentennias, ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós!